Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte y el día de hoy vamos a incorporar esta imagen en otra fotografía Con la herramienta de mover activa, a una esquina nos vamos clic y arrastrar En el nuevo documento que se acaba de abrir vas a soltar el mouse Si sale este mensaje vamos a dar clic en OK Si te fijas bien esta imagen está bastante grande por lo que te recomiendo que te vayas al menú edición y pongas transformación libre o Control T Desde una esquina vamos a presionar la tecla de ALT, clic y arrastrar para achicar esta imagen si estás en versiones inferiores a la 2019, tienes que presionar Shift y Alt al mismo tiempo. Una vez que tienes el tamaño, a gusto, damos clic arriba en la parte superior en el visto. Ahora, como el fondo es bastante uniforme, te recomiendo que te vayas a Selección y pongas Sujeto. Va a crear una selección alrededor de la imagen. Esto está presente desde la versión 2017 en Photoshop. Control, barra espaciadora, clic y arrastrar para trabajar en esta zona que está aquí yo te recomiendo que trabajes con la herramienta de lazo poligonal y presionando AL CLICK vamos a restar selección perfecto, ahora presionamos la barra espaciadora y nos vamos a ir a la parte superior de la imagen otra vez Control barra espaciadora y en este momento vamos a presionar SHIFT CLICK para añadir selección ahora AL CLICK recuerda con shift click añade selección y con alt click resta selección control 0 en el panel de capas clic en máscara de capa en la parte de al lado clic en capa de ajuste vamos a elegir curvas en medio de las dos capas lo que vamos a hacer es a dar option click para que se pueda incorporar la capa de ajuste dentro de la capa que vamos a cambiar el color clic aquí en la capa de ajuste y es muy importante que lo hagas ahora al clic en automático para que se genere esta ventanita, clic donde dice mejorar por canal, clic en sombras, vamos a elegir una parte oscura de la imagen, clic en OK, clic en iluminaciones, clic en un área iluminada del de piso o también puedes elegir el cielo. Damos clic en OK, damos clic en OK, en este menú que se acaba de desplegar vamos a dar clic en no. Y prácticamente ahí tienes tu trabajo finalizado. Para darle más realce al trabajo, voy a agrandar a la señorita. En el panel de capas voy a presionar Shift-Click para seleccionar los dos capas. Control g Ctrl-T y ahora con Alt-Click y arrastrar voy a agrandarla. Lo suficiente para que ella pueda tener el primer plano que es lo que yo necesito comunicar en esta fotografía. A estos truquitos Adobe le llama Perlas Escondidas. Te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.